Hola amigos, espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Yo soy Emanuel González y el día de hoy les voy a explicar o les voy a enseñar una aplicación que se instala tanto en la computadora como en su eh, celular. Ustedes van a tener la oportunidad de ganar dinero sin hacer absolutamente nada. Simplemente compartiendo su internet con la plataforma de Honey Game. Honey Game lo que hace es que recaba la conexión de internet que usted tiene y Comparte cierta cantidad todos los días, gracias a compartir esta cantidad de internet te dan unos centavos diarios. Ahora, vamos a algo muy importante. Ustedes no se van a ser millonarios con este sistema, porque básicamente el esfuerzo que ustedes están haciendo es nada, es simplemente instalar la aplicación. Por lo tanto, ellos lo que te van a pagar son unos cuantos centavos. Eh, pero, gracias a eso... Y a otros programas que vamos a traer, otros sistemas que son totalmente gratuitos, que son sistemas pasivos. Ustedes van a generar un poquito con esta aplicación, un poquito con otra aplicación que vamos a ver a futuro. Con todas las aplicaciones, con todos los programas que vamos a traer, ustedes pueden generar un ingreso considerable de manera pasiva, sin invertir, sin poner en riesgo su dinero, su equipo, nada. Simplemente eh, de manera pasiva con estas aplicaciones. Ok, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de Honey Game. Honey Game es esta aplicación que ustedes están viendo mi dashboard. Todos los días ellos van a recopilar un poquito de mi información. Vean que aquí eh, ellos recor eh, recorrieron, recogieron más bien esa cantidad de... Todos los días, el punto más alto fue el 13 de febrero. Y a la fecha, yo tengo 13,423 eh, eh, moneditas de estas, que eso equivale a 13 dólares. Una vez que yo tenga 20 dólares, voy a poner, voy a poder retirar, voy a poder eh, pedir el pago. Ahora, en este momento es, una, es un buen momento para entrar porque te están pagando por tres están pagando tres veces más rápido de lo normal eh, yo llevo alrededor de cinco meses cuatro meses llevo esta cantidad entonces obviamente sin estar haciendo nada sin estar eh, pendiente de estar en la aplicación sin hacer absolutamente nada eh, y Vamos a ver, todos los días que ustedes entran al dashboard, va a aparecer esta ventanita que sale aquí, que es para abrir un, una jarra de miel. Esto te va a adicionar una cantidad X de, eh, de puntos para ustedes acelerar esto un poquito más. A veces te puede salir un dólar, a veces te puede salir 20 centavos, te puede salir X cantidad. Vamos a probarlo en este momento. A ver qué nos sale. Aquí está nuestra jarra de miel. Vamos a abrirla. Y nos sale. Nos salió 20 créditos. Entonces le vamos a dar agregar a la cuenta. Y vemos que aquí automáticamente se acaba de añadir esos 20 créditos. Ahora, puede que nos toque más, puede que nos toque menos. Eso si ustedes están entrando todos los días. Yo, sinceramente, desde que la instalé, he entrado a ver la aplicación como tres veces, chico, poniéndole mucho y eh, si ustedes lo hicieran más a seguido van a poder eh, irle sumando eso, esos poquitos de más ahora, yo tengo solamente esta computadora que es una Windows 10 Asus Tech Computer eh, en, esta, en, este, en esta cuenta si ustedes le agregan más dispositivos mientras más dispositivos eh, le, le conecten más van a generar ustedes y más rápido Yo solamente tengo esto, pero se pueden agregar 10 10 dispositivos Si ustedes agregan 10 dispositivos, va a ser muchísimo mejor Muchísimo más rápido este sistema Ahora bien, eh, actualmente Honey Game se acaba de asociar con JumpStacks ¿Qué es esto? Vamos a verlo Vamos a ver si me carga Ok, ok, JumpStacks básicamente es una criptomoneda, una criptomoneda nueva, un token nuevo que eh, se está asociando con HoneyGame. Entonces, de esta manera, esta nueva criptomoneda te van te van a pagar un bonus de 20% más en el momento que seleccionas JumpStack, Jump Token, como la moneda de cambio y te van a dar todos los días un 50% más de bono para que eh, generes los primeros 20 dólares más rápido que eso es importante te van a dar 20 dólares perdón te van a dar el dinero hasta que generes 20 dólares eh, esta criptomoneda la recomiendo no la recomiendo la verdad eso es decisión suya es, porque, ah, como puede ser que 20 dólares en, en esta nueva criptomoneda de aquí a 5 años se conviertan en 200 o en 2000 dólares, puede ser que no valga nada. Entonces, ya esto es decisión suya. En mi caso, yo eh, prefiero no, no hacerlo de esta manera y ganar lo que me tenga que ganar acá. Eh, uno de los beneficios que te están dando es que no van a haber límites de pago. Entonces... Eh, si yo selecciono esta nueva moneda que, Con la que eh, Honey Games está asociando Voy a poder retirar estos 13 dólares que tengo ahorita Los podría retirar ya Pero, como les digo En mi caso, es decisión de ustedes Yo prefiero no hacerlo y que me lo paguen por Paypal Porque ya vi los, los métodos de pago Se puede pagar por Paypal Se puede pagar en alguna criptomoneda En alguna billetera eh, entonces, yo prefiero no hacerlo. Pero si ustedes lo quieren hacer, pues es decisión de, de cada quien, ¿verdad? Eh, y la otra manera en la que ustedes pueden ganar es refiriendo a personas. ¿Por qué? Cada vez que yo refiero a una persona, voy a recibir un 10% de lo que ellos están generando. No es que le voy a quitar 10% a las personas que, que entren con mi código, sino es que Honey Game me va a reconocer un bono de 10% por lo que ellos hayan generado. Entonces, sí si, si o sí si ustedes van a necesitar un código de referido. Si ustedes quieren apoyar este canal y eh, ver en el momento que yo saque estos 20 dólares, porque de hecho, eh, si ustedes se registran con mi código, va a ser más fácil que yo llegue a estos 20 dólares y les enseñe. ¿Cómo es que se retira? Entonces, si ustedes quieren ver ese video pronto, ¿Cómo es que se retiran estos 20 dólares que voy a llegar a tener en algún momento? Y quieren acelerar, ayudarme a acelerar ese proceso, pueden utilizar el código de referido mío para que ustedes se registren. Y una vez ustedes registrados, utilizan su código de registro eh, para que otras, otras personas se... Eh, se registren con su código de eh, con su enlace de referido de hecho en la descripción de este vídeo voy a dejar los comentarios abiertos para que una vez que ustedes se hayan registrado puedan poner su código de referido para que otras personas que quieran entrar con el código que no sea mío que quieran entrar con el código de otra persona que está en los comentarios puedan hacerlo entonces muchachos eh, esta es la plataforma Próximamente vamos a ver otras de, de que no requieren inversión, que no requieren hacer absolutamente nada. Recuerden que también, recuerden que también, eh, nosotros, eh, bueno, hice un video hace poco de generar dinero con el sistema eh, POD, print on, the, o print on Demand, que eh, ustedes, si son diseñadores gráficos y les gusta el arte digital, si son buenos haciendo dibujos Si son buenos haciendo Son personas creativas Pueden generar dinero haciendo camisas Impresiones Sin tener nada de stock Todo eso lo voy a dejar en un video que voy a dejar Por aquí Y eh, eso fue todo Recuerden que eh, suscribirse Darle like al video Y si van a utilizar la plataforma Regístrense con mi código Que luego yo los voy a dejar también Que ustedes pongan su código en mis videos, y eh, eso fue todo muchachos, espero que eh, esta información les haya sido útil, y nos vemos hasta la próxima, chao